Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo enviar mensajes a nuestros suscriptores. Para ello, vamos a Creator Studio, hacemos clic. Hacemos clic en comunidad. Suscriptores. Vamos acá. Donde dice enviar mensaje, hacemos clic. Y si nos habilita el espacio para escribir el mensaje. Por ejemplo, voy a poner muchas gracias por suscribirte a mi canal. Enviar. Esto es todo amigos, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.